Cuando moradores de algunos barrios capitalinos se asentaron en este pueblo de Mosquito y Sol, encontraron unas tierras inhóspitas, pantanosas y fértiles, bañadas en sus orillas por un río cuyos pobladores indígenas le llamaron Macorix. Estos nuevos habitantes, hombres laboriosos, sin más leyes que sus buenas costumbres y el trabajo, ...las sembraron por años... ...y de su vientre hicieron brotar víveres... ...de todas las especies... ...con el tiempo se desarrolló en la aldea Mosquitisol... ...una acelerada actividad comercial... ...convirtiéndose en el puerto escogido... ...por los moradores cercanos... ...se producía en la ocasión... ...carne de montería... ...pescado, plátanos... ...granos, maderas... ...frutos menores y almidón de guayiga que enviaban a la ciudad capital en pequeñas embarcaciones poco a poco las relaciones comerciales se extendieron hasta otros pueblos de la región la aldea de pescadores y sembradores ameritaba de una autoridad legalmente designada fue entonces cuando se elevó a puesto cantonal y se escogió su primera autoridad tiempo después a la aldea Macorís se le añade el vocablo San Pedro y pasa a ser llamada San Pedro de Macorís. Pasados algunos años, un galopante crecimiento de la industria azucarera se da en la comarca. Para entonces se instala el primer trapiche, donde hoy se encuentran las ruinas del ingenio Santa Fe. Un segundo trapiche es construido en el paraje Ortiz, otro más es levantado en Punta de la Pasa y uno igual en el paraje Vega pero el más grande trapiche de la zona se instaló en los terrenos comprendidos entre lo que es hoy la Universidad Central del Este y el Hospital Jaime Oliver Pino aquella producción familiar se convierte con el tiempo en siete grandes ingenios Angelina, Porvenir, Santa Fe, Consuelo Cristóbal Colón, Puerto Rico y Quisqueya. Con el desarrollo de la industria cañera, hombres de otros lares hicieron de estas tierras sus moradas eternas. Llegaron italianos, alemanes, cubanos, puertorriqueños, árabes y los cocolos, quienes no vinieron solos, trajeron con ellos sus bailes, sus comidas, sus costumbres y tradiciones. Nos dejaron las logias y las sociedades mutualistas. Trajeron el béisbol, el críquet, el llaniqueque, el donplín y los buloyas, entre otras manifestaciones. La industria de la caña dinamizó otros sectores económicos como las artesanías, las manufacturas y el comercio en general. ...dando origen al período conocido como la danza de los millones. Cada grupo de inmigrante le daba al suelo adoptivo un nombre alusivo a su patria materna. De ahí surgen los calificativos la Tacita de Oro, la Sultana del Este o el Pequeño Macorís. El esplendor de la época se deja ver en sus construcciones de antaño. La Catedral San Pedro Apóstol de estilo neogótico el edificio Hermenteros, de estilo republicano, el edificio Morey, el primero de tres pisos en el país, de estilo victoriano, el edificio de bomberos, el centro recreativo español y otras casas que demuestran el fino gusto arquitectónico de la época. La danza de los millones no solo atrajo a los grandes bancos, y los influyentes consulados, sino que conquistó también la intelectualidad y la cultura. En busca de nuevos horizontes, llegaron poetas, cantantes líricos, dramaturgos, artistas y dibujantes. Llegaron a una tierra de teatros, tertulias literarias y veladas, donde se interpretaba a Beethoven, a Mozart, a Schubert y los jóvenes... Para culturizarse estaban obligados a leer a Víctor Hugo y la Divina Comedia. San Pedro de Macorís, la ciudad de los bellos atardeceres, Macorís del Mar o Mosquitisol, calificativos sobran para nombrar la antigua aldea de pescadores. Un pedazo de tierra situado en el mismo trayecto del sol.